Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Bienvenido. Algo que no se puede dejar de analizar y ver en esta locución del día de ayer del presidente Luis Abinader. Bienvenido. Nuevamente el diputado Pedro Botello se lanza a las afueras del Congreso Nacional para exigir nuevamente el 30% de las AFP que se ha devuelto a los empleados. Bienvenido. ¿Qué te pareció esta situación ahí un tanto preocupante para muchos de nosotros? Eh? Bueno, eh, el reclamo que encabeza y que ha utilizado como bandera Pedro Botella, un diputado reformista claro. para la romana, amigo ¿no? nuestro, amigo. Un, nuestro. un diputado que debió haber estado en la Asamblea Conjunta de la Rendición de Cuentas pero él parece que prefirió hacer protesta como ya no tienes acostumbrado uh -huh. por las eh, eh, inmediaciones de, de las instalaciones del Congreso Nacional donde iba a hablar del presidente. A nosotros nos parece que la política debe cambiar de estilo, sí. debe cambiarse la forma de hacer la oposición, porque los reclamos pierden su objetivo, pierden su su sentido, pierden su enfoque cuando no se hacen adecu adecuadamente. Sí. Aquí, lamentablemente, no sabemos si por falta de argumento o por falta de creatividad, muchas personas eh, tratando de conseguir un objetivo se convierten en una especie de showman. Sí. Hacen un show para todo. Lo podemos ver en todas las eh, en todas las gamas de la, de la oposición, ...en toda la gama de los puntos de vista... ...lo que queremos es como... ...hacer un show... ...para justificarnos... ...ante alguien... ...quizá... ante un público que nos debemos... ...nosotros entendemos que eso fue una actitud inoportuna... ...porque ese escenario debía habérsele eh, reservado... ...al presidente de la República... ...de hecho... Eh, ...algunos se comentan... ...pero nadie creo que le ha puesto el caso... ...que él pretendió que se le hiciera... ...si sí hubo... Eh, ...como te dije... ...manifestaciones... ...exageraciones... Eh, hasta desmayo que ya se saben que eh, son un poquito preparados etcétera, entonces yo creo que nosotros debemos eh, ser creativos y buscar una mejor manera de presentar nuestros reclamos y además de presentar a la sociedad fíjate el tema básico del reclamo del 30% nos parece a nosotros que puede tener eh, algún dejo, algún sesgo de justicia y de realidad, pero el fondo de pensiones realmente es un ahorro que hace el, eh, la persona trabajadora, pero para el porvenir, para el futuro. Es un fondo que se establece para cuando ya la persona no esté en la edad productiva y garantizar el futuro. Si nosotros, por ejemplo, personalmente nos consumimos o gastamos, lo que nosotros tenemos guardado en ese cerdito, en esa alcancía ahí, fue lo que puede peligrar nuestro futuro. Más, y más si usted no lo está necesitando ahora, porque ¿qué puede usted hacer con un 30% de su futuro? Eh, comérselo ahora si, si existe la necesidad, si existiera. Cuando la pandemia posiblemente tenía una, un objetivo claro ese ese reclamo. Pero ya la economía se está eh, tomando su curso, ya los indicadores económicos están volviendo a su lugar, ya los lugares de trabajo eh, se han recuperado, eh, las personas están en, en su actividad cotidiana. Yo no creo que exista la necesidad de que tú pellique ese ahorro que tiene ahí para el futuro. O sea, la gente no siente esa necesidad. Pero en cuanto a la forma de reclamo, usted puede reclamarlo porque podría usted estar en algún derecho que quizá pueda ser legítimo, aunque no legal, porque los fondos tienen su forma de, de hacerse, tienen sus porciones que aporta el, el, el empleador y tiene la, lo que aporta. El trabajador viene pero, a una masa pero, común. Perdóname, porque es que hay algo que no se puede dejar de lado. Recuérdate que la Constitución establece las protestas, los reclamos y demás. Eso está bien, hasta ahí está permitido, tú sabes. Constitucionalmente hay un derecho que le asiste a cada ciudadano a protestar ante cualquier situación que considere estar en desacuerdo, ¿sabías? Bueno, eh, lo que resulta y es correcto que el derecho está pa, para ejercerse, pero también de, deben ejercerse los deberes y debe informarse la, a, la, a, la, a la población a la cual los diputados, los legisladores pretenden representar. Porque resulta que, por ejemplo, Pedro Botello es un diputado al Congreso Nacional por un partido político, sí. que hubo una masa, una población determinada de la romana que votó por él. Pero usted puede estar seguro que el, que el porcentaje en las romanas que quiere, que está de acuerdo con que se reclame ese, ese 30% que él reclama, posiblemente eh, nadie, él no ha hecho una, un sondeo, una encuesta para determinar qué por ciento de sus representados eh, a, están de acuerdo con ese reclamo, incluso con ese tipo de protesta. Eh, yo debo recordar que sí que tiene un derecho, la gente tiene un derecho a la protesta, pero en este sentido, Pedro Botello, aunque puede estar defendiendo derechos del pueblo, ni siquiera es un representante legítimo de los trabajadores, es un representante de todos, un representante de toda la comunidad. de y, y, y un diputado, aunque es por una demarcación determinada, es un funcionario de la República Dominicana. Y usted puede estar seguro, no se ha hecho una encuesta del porcentaje de la población o de la población trabajadora porque estamos hablando de una población ¿cuántos son todos los trabajadores entre público y privado? habría que de determinar ese número y ver qué porcentaje de esos trabajadores están de acuerdo con pedir su 30% o la cantidad que fuere debería determinarse esa simba para ver a quién están representando los reclamantes en ese en ese sentido o para quién están haciendo la presentación porque todo obedece como como un guión sí. igual que otros políticos de la oposición, no es que yo tenga nada contra la oposición, pero no se encuentran nada bueno, salen por ejemplo a criticar un discurso sin el contenido, no han analizado el contenido del discurso, y sin embargo al segundo de la pronun del pronunciamiento del discurso, ya saben a criticarlo y analizarlo, muy bien pero no han hecho un análisis del contenido de ese discurso, de modo que yo creo que la política debe ir cambiando en la República Dominicana ya los pueblos tienen demasiadas informaciones las redes dan cuenta de todo por ejemplo el que está en contra o en favor del muro para ponerle un ejemplo sí. entonces ya eso no es un tema de que alguien le va a sacar provecho político particular porque la opinión pública las redes de comunicación sociales ya tienen a la gente interactuando bien. y ahí se puede determinar qué es la aceptación o cual no es la aceptación de un tema determinado por eso debemos ser un poquito cuidadosos porque queremos hacernos a veces los graciosos y hacer política con temas que mucha gente la gente Muchas veces la gente no está en ellos. Muy bien. Bienvenido. Por otra parte, también resaltar de lo que fue la locución del día de ayer del presidente, el anuncio de la inclusión de 350 mil más personas al programa supérate también el aumento de lo que es el costo del bonogás y demás. Pero precisamente, bienvenido, quiero resaltar ahí porque el presidente en el día de ayer anunció la introducción de tres proyectos de ley, entre ellos la modificación a la ley de hidrocarburos, la ley de compra y contrataciones públicas y la ley que regula los fideicomisos y demás. Precisamente en el día de hoy, a las 4 de la tarde, de manera muy puntual, estuvo allí el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, llevando a cabo esa encomienda como la anunció el presidente Luis Abinader en el día de ayer. Mira, bienvenido. Creo que estas tres piezas legislativas son muy importantes. Son muy importantes porque el tema de los hidrocarburos, ante la situación que vive el mundo y que tú y yo sabemos que no es nada fácil y la población cada semana recibe el golpe del aumento de los combustibles, es bueno que esto sea modificado y que se ponga acorde con los tiempos. Y algo muy importante en todo esto, bienvenido, yo siempre he dicho, porque debo reconocer la labor, que realice en este caso el ministro de Industria y Comercio y mi PYME, Ito Bisonó, porque no es una carga muy fácil. Y tratar de mantener unos precios asumiendo estos compromisos al gobierno es bastante difícil. Y como tú has dicho, siempre la población va a tener diferencia en este sentido. Ahora, una modificación que permita que los combustibles sean variados, los precios sean variados, aunque sea mensualmente o cada tres meses, por lo menos que haya un espacio de tiempo para que la población pueda prepararse en este sentido, ¿sabía? ¿Sabías? y pudiera plata facilitarle la cosa al gobierno. Con relación a esa ley de compra y contrataciones, hay muchos temas ahí que sabemos que deben de ser flexibilizados y permitir tal vez un manejo diferente en lo que es el manejo de las compras. La ley de, la ley de compra y contrataciones eh, eh, representa una especie de tara para la agilidad claro. de la de de los procesos gubernamentales, claro que sí. Entonces, por mucho candado que le han querido poner y que se le han puesto, lo que ha representado una lentitud para el funcionamiento del mismo Estado. Obviamente, es una ley que amerita ese cambio asimismo ...que no lo anunció el presidente ayer tampoco... ...así como no habló del muro... ...también la ley 8701... ...que es la, la del sistema de la seguridad social... Que toda bienvenido, ...debe ser que toda eh, bienvenido. objeto de las modificaciones... ...pero quizás esa no se somete... ...porque hay varios proyectos... ...que cursan en el Congreso Nacional... pendiente a esas modificaciones... ...nosotros entendemos que lo importante... ...es que toda esa eh, legislatura... Que se, ...que se está modificando pues se le participe a los, a los diferentes estamentos de la sociedad para que la sociedad aporte se, expresa, eh, el pueblo se, se, expresa, se, se aporte su conocimiento y se expresen los sectores que tienen que ver con, con cada una de ellas, a los fines de que la democracia se vaya perfeccionando porque la democracia no solamente es de unos sectores, ni del comercio ni siquiera del mismo Estado, sino que es de todo de la población viva en general de todos los sectores son afectados ante pero, cualquier Decisión. Entonces, decisión, deben ser deben ser escuchadas las diferentes posiciones. Mire esa ley que tú dices, 8701, señores. Esa, es que vamos a dejar que todo siga así. Es una ley fundamental de, claro. de, del bienestar y del futuro de la persona. Entonces, el futuro de la política dominicana no debe ser ese carceo entre un sector y otro, sino con los elementos que se tienen a hacer de una gestión de gobierno por eso te decía que además de la parte material de la, de la parte cuantitativa la calitativa de una gestión de gobierno acorde con lo que quiere la gente y no solamente con lo que quiere la gente sino con la eficiencia y las posibilidades reales de mejoría como esa ley de los hidrocarburos podría por, quizás eh, recortar de aquí y recortar de allá y subirle un poco en el tiempo, porque ese, ese estrés semanal muchas Mirá, veces no se entiende. Fácil. Entonces, con todos los sectores y contando con la situación internacional de los precios del petróleo, básicamente, quizás se puedan sacar a reducir la fórmula donde el pueblo ha participado y comprenderá mejor cualquier sacrificio que haya que hacer con relación a los precios que la población tiene que sacar de su bolsillo para suplirse de, de la energía y de los combustibles. Bien, bo, ahora tenemos que hacer una pausa para dar paso a la doctora Katherine Medina, que ya está con nosotros. Aquí vamos a conocer interesantes temas. Bienvenido. La salud es de suma importancia y la salud bucal es necesaria para usted. Bien, vos, nos vemos en la próxima. Se va, hasta luego, pues. Así. Venimos en un minuto con la doctora Katherine Medina, con todos ustedes.